¡Miraré a su general ya mismo! ¡Su cabeza será mía! ¡Estoy recargando! ¡Grabada! ¡Estoy recargando! Estoy recargando. Demonios, protejan al general a toda costa, nada más importa. Totalmente enfermo. Granada. Granada. Estoy recargando. Estoy recargando. ¡Cubran al general! ¡Es nuestro hombre más importante! ¡Estoy recargado! ¡Estoy recargado! ¡Totalmente enfermo! cabeza solo preocúpense por destrozar su cabeza la quiero para la cena totalmente enfermo